solo concedió el deseo de esta mujer, por fe. Leamos ahora en el capítulo 17, también de Mateo, el versículo 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora, reprendiendo al demonio. Y el demonio se tiene que ir ante Jesús no había demonio que se resistiera avancemos hasta el evangelio de Marcos que viene justo después de Mateo leamos en el capítulo 3 versículos del 13 al 15 después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Jesús les concedió a sus doce discípulos la facultad de sanar y echar fuera demonios. En ningún momento vais a ver que les dio un libro, les dio agua bendita, ni les dio nada parecido a eso. Y ellos lo hicieron. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles también nos hace referencia a eso. Y Jesús incluso ya se había ido. Aunque también en los momentos que ellos son enviados, consiguen sacar demonios. Y se maravillan ellos de eso. Marcos 16, versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana... El primer día de la semana, o sea, el, el domingo, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. La famosa María Magdalena, que le había secado los pies a Jesús con sus cabellos, de la que el mundo... ...de la masonería y demás dicen que... ...se fue con Jesús, fue su esposa y luego tuvieron hijos, etcétera, etcétera... ...todas esas burradas enormes... ...para apartar totalmente de la palabra de Dios... ...Jesús había conseguido sacarle siete demonios. Ahora vayamos hasta el Evangelio de Lucas... ...que viene después de Marcos en el capítulo 4...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 Versículo 41 también nos dice, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Y Jesús no quería que la gente los siguiera por los milagros, sino por su enseñanza, para que se transformaran sus corazones y no solo quedaran prendados de un espectáculo. Los demonios es lo que pretendían. Pero ya veis, dice que salían demonios de unos pocos o de uno, de muchos. Capítulo 8 también de Lucas, versículos del 26 al 39. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo.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 Claro, y uno piensa, huirían de terror, pero dirían, ¡oh, pero Jesús lo ha sacado, qué bien! Dijeron esto. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a, a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos les rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Dijeron, ¡qué alegría! ¡Le has sacado a los demonios! ¡Te vamos a seguir porque tú eres el Mesías! No, vete de aquí porque nos vas a arruinar, porque nos has mandado todo el lato de cerdos a la muerte. Y ese es nuestro negocio. Cuando ya se sabía que el pueblo judío no podía participar de estas cosas. ¿no? Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Y esa fue su reacción. ¡Qué pena! Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, «Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. De todos los que habían, solo se quedó el que había sido beneficiado por el milagro de Jesús. Todo el resto le dijeron que se largara. Ya veis la reacción de Jesús. Al menos había valido la pena lo que había hecho. Y vamos a finalizar con el capítulo 11 de Lucas y versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Ya veis qué cosas, ¿eh? Qué cosas. ¿Habéis visto aquí los rituales que utiliza Jesús? Su palabra nada más que eso por eso a cualquier persona que esté viendo esta conferencia que le quede claro que si siente que quiere ser liberada del poder de los demonios no acuda a los exorcistas del catolicismo sino que acuda a los hombres de Dios a los pastores que realmente sigan los mandamientos de Dios y tengan la fe de Jesús porque son los que lo pueden ayudar ya habéis visto que en los tiempos de Jesús eso era algo bastante habitual ¿eh? ¿sabéis? ahora la ciencia dice que esto bah, eran enfermedades mentales y ya está Jesús no estaba sanando solo enfermedades que las sanaba porque habla también de lunáticos ¿eh? enfermedades psíquicas sino que habla específicamente de demonios y de diálogo con los demonios ya veis si el demonio existe o no existe y todos los ángeles que le secundaron en su rebelión y hay de distintas categorías, de distintos poderes. Recordemos que Jesús dijo que algunos solo salían con oración y ayuno, porque los, sus discípulos no habían podido sacar ciertos demonios. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nosotros deberemos hacer lo mismo. ¿Sabéis? Elena White describe los momentos finales de la historia de la humanidad, en la cual el pueblo de Dios va a recibir más fuerza, con más fuerza el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía. Porque esto será necesario hacerlo. Y ya estáis viendo con estos testimonios que estamos mostrando que realmente el poder de Satanás está acampando por sus anchas. Y el pueblo de Dios deberá hacer algo para las personas que quieran ser liberadas también. Por tanto, consagrémonos a Dios porque falta nos va a hacer y mucha, y mucha. Hay muchas personas que necesitan del Señor. Pues bien... Hasta aquí la conferencia de hoy y sobre todo recordad que en Jesús hay salvación. Muchas gracias y que Dios os bendiga.